Pues mirar, eh, en el puerto de Navacerrada, te lo venía contando ya los que venían en el coche, fue un paso de, de carretera que se construyó ya bastante tardío, ¿no? o sea, en el siglo XVII, casi en el XVIII. Hasta entonces se usaba el puerto de la Fonfría, ¿eh? como desde el tiempo de los romanos. Existe la leyenda de varias calzadas romanas, bueno, la que hay como calzada romana no es romana, ¿eh? es del siglo también XVII. Pero sucedió bueno, que para ir al, al real sitio de la granja, que los reyes tenían ahí lugar de veraneo, pues se, se construyó esta carretera porque era mejor para los carruajes. Bueno, ya de antiguo, y en esta ladera que estamos, había también pozos de nieve. De hecho, yo estoy examinando pues, que hay restos de construcciones y demás por esta ladera que es cara norte. ¿eh? También de tiempo de los árabes, pues había por esta zona había aprovisionamiento de nieve y demás, y sobre todo, pues con este lugar de veraneo. Aquí el primero que vino a Balsaín fue Felipe II... Se hizo un pabellón de caza en Balsaín, no en la granja, que luego eso sufrió unos incendios y demás. Y a raíz de eso, ya los borbones construyeron el actual Palacio de la Granja, que es muy parecido. Es un pequeño Versalles. Si lo habéis visto alguna vez, los jardines son gratis, se puede dar una vuelta por allí, pues tiene sus gracias. Bueno, pero volvemos al puerto de Navacerrada. El puerto de Navacerrada. Los primeros usos eh, turísticos, recreativos, no fueron en el puerto de Navacerrada, fueron en el Ventorrillo. De hecho, nevaba bastante más y donde se ya se esquiaba perfectamente era en el Ventorrillo. Y además ahí se dieron concesiones para construir chalecitos, los hotelitos que se llamaban entonces. ¿no? En Cataluña se le llama torres, aquí por Madrid lo llamamos hotelitos. ¿no? Mucha gente lo sigue llamando hotelitos. Bueno. bueno, pues por eso, porque tendrá tradición, ¿eh? transmisión oral. Bueno, pues luego ya se empezó a promover el puerto de la cerrada y se construyó el ferrocarril. El ferrocarril era una concesión privada, en, en los años 20, hasta, hasta después de la guerra, los ferrocarriles solían ser privados, y ahí se empezó a hacer ese ferrocarril que, además, la intención era que en cada estación, en cada apeadero, se hiciera una colonia de hotelitos. O sea, que fijaros que hubiera todo en el... En, en, en, estaba el, esta, esto del Ventorrillo, pero estaba también Camorritos, es, bueno, montones, Villacastora, no sé qué, había un montón de, de, de apeaderos y todos tenían su colonia de hotelitos, hasta el puerto de Navacerrada ¿Qué sucede? Que esos hotelitos eran en concesión, porque todo el valle de, de, de Navacerrada y Cercedilla son montes públicos, son montes propiedad del pueblo y que no se pueden enajenar así como así. ¿eh? Están en el catálogo de montes de utilidad pública, están protegidos y no se pueden vender, se pueden arrendar o se pueden conceder. Así fue el Chale de Peñalara. El chalet de Peñalara es una concesión. Ya sabéis que ha habido ahí mucho conflicto, ¿no? que se ha intentado cambiar y a convertir en un hotel. Entonces eso es ilícito, porque la concesión se da en unas condiciones que además suele ser para uso privado del concesionario, no suele ser para uso público, no puede entrar cualquiera. ¿eh? Y el chávez de Peñalara así le pasaba, tenía una concesión para socios del Club Peñalara. Pero al transmitir la concesión a un particular y querer hacer un hotel de entrada pública, eso ya conculca la concesión y la concesión puede revertirse, puede devolverse, puede anularse. ¿Eh? porque es muy distinto, si es una cosa, es particular y privada, que si sí es para que vaya cualquiera pagando. ¿eh? Ya, al estar en un monte público, requiere otro canon, requiere otras condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Nueva Cerrada, todo lo que hay es concesión, a más o a menos años, pero a mayores. Aparte de que es público y es concesión, cuando se hizo la estación de esquí, ya entramos en la época moderna, fijaros lo curioso, la estación de esquí, la, la, uno de los principales socios fue el duque de Cádiz, estaba muy metido en el deporte del esquí y todas estas cosas, y fue una inversión privada, fue gente particular. Ahora bien, tuvieron muchísimas subvenciones. Es más, hay por ahí los papeles, se pueden revisar, los remontes se subvencionaban y los telesquís, me parece que se subvencionaban al 30%, y los telesillas, como se consideraban de más uso público, se subvencionaban al 60%. O sea, a pesar... De que, ...de que fue privado, pero tuvo bastante dinero público... ...pero aún así seguía siendo privado, hasta que en un momento quebró... ...a los pocos años de crearse, quebró... ...porque está demostrado que ninguna estación de esquí es rentable... ...ninguna, pero ni las de los Alpes... ...son rentables... Porque privatizan el suelo, porque convierten suelo rústico de montaña en suelo urbanizable. Entonces, si tú en una estación de esquí vendes chalés o apartamentos, las sí, hace rentable, pero claro, las hace rentable porque estás esquilmando un recurso que es el suelo. Y además eso es momentáneo. O sea, Y es momentáneo, o sea, es rentable para el primero que llega, que después quédate ahí y mantén tú ahí esa urbanización, ese chalé, ese apartamento, que en estas altitudes los costes de mantenimiento son muy altos, porque el agua la tienes que bombear, rara vez hay agua aquí, el calor, el frío, yo qué sé, la diferencia de temperatura, el mantenimiento, pues es muy costoso. O llévate las basuras, llévate tal, etcétera. Entonces, esta estación de esquí, como tantas otras, quebró, quebró por completo. Pero, ¿qué sucedió? Que como era de quien era, llegó la diputación provincial y la compró. La compró con dinero público, que además os diré, la proveniencia de ese dinero era muy curioso, porque antiguamente las diputaciones provinciales se llevaban una, una cuantía, no me acuerdo qué porcentaje, de las quinielas que se llamaban deportivo-benéficas, las apuestas mutuas deportivo-benéficas que se llamaban las quinielas de fútbol, donde una parte de los beneficios de esas quinielas se tenía que dedicar para el fomento del deporte. Pues claro, para hacer campos de fútbol o para hacer... Que así fue, que la Diputación Provincial de Madrid recaudaba muchísimo y se dedicaba a hacer frontones en pueblos donde no vivía casi nadie. Y donde además no había habido nunca Costumbre de jugar al frontón Tienes toda la sierra norte llena de frontones En la Iruela tenía frontón Y no hanka nadie había jugado al frontón en la Iruela Pero había mucho dinero Y había que gastarlo en instalaciones deportivas Porque se recaudaba muchísimo dinero De las apuestas deportivas Bueno, pues uno de esos malos usos del dinero deportivo Fue comprar la estación de esquí de Navacerrada Y por eso cayó en manos públicas Y no se cerró Porque lo que tenían que haber hecho entonces era haberla cerrado Definitivamente Pero bueno ...dicen que gracias a la estación de cerrada, ...pues que España ha conseguido medallas de oro en el esquí... ...que ha habido vocaciones deportivas, etcétera, etcétera... Mirar, hombre, a lo mejor como, como sitio de iniciación y tal... ...pues puede estar bien... ...pero es que se, se, escasamente se, se esquían 10 o 15 días al año... Y lo, ...los años buenos, eh... No, ...vamos, es ruinoso, es ruinoso... ...es lo mismo... ...la gente, la gente verdaderamente deportista... Se va a esquiar al Pirineo, se va a esquiar a, a otros sitios donde la nieve está garantizada, donde hay mejores condiciones. Bueno, yo pondría ahí muchas comillas, en lo de la nieve garantizada también, del también, Pirineo, ¿eh? También, también, también. Pero bueno, ya se pegan esos viajes. la posibilidad, si eres el buen esquiador de pistas que hay allí, no las tienes Sí, sí. Mm -hmm. Pues la ingente cantidad de millones que le está costando desde tiempo inmemorial el dinero público esta estación de esquí es para meter en la cárcel a toda esa gente. O sea, esto ha sido ruinoso desde el primer momento. Ya digo, porque unos señores lo pidieron y venga, y ahora más y ahora más. ¿Y qué está pasando ahora? Que encima ni siquiera los albergues y las instalaciones hoteleras son rentables, porque el puerto navacerrada está ya tan cerca de Madrid que a nadie le cuenta venir aquí a dormir. Sí, Sí, sí, no, lo dije yo y ahora lo he recordado. El albergue de toda pero la vida. No ¿Están rehabilitando? Ahí... No, no, pero ese es el hotel. Eso, el es, hotel, una, ¿eh? eso es un refugio, refugio es de frente. ¿Ese que está quemado? Que está hecho por... Sí, ese, ese, lo están, ese ahora dicen que sí, lo están que no, rehabilitando. No está sí. antes. El, el albergue está antes. Hay el el albergue está encima está del ruido, talud. Y otro que está un pelín mejor. Ah. A la Han ido precisamente a rehabilitar el que peor estaba. O sea, porque ese. Y, ese sí, el, es, el que mejor está hasta más arriba. Eso vale, es. Eso pues es, es. que yo pensé que se estaba casi que bien. No, eso sí está abandonado también. Pero porque es ruinoso mantenerlo. Ese además lo ha, lo ha devuelto la comunidad de Madrid. Se, a ver, a ver, como todo esto. Bueno, ojo, que esto tiene más problemas. Encima estamos hablando de que el puerto de Navacerrada y todo el monte que hay alrededor son montes comunales, ya digo, utilidad pública, pero ojo. Desde tiempo inmemorial, entre el Ayuntamiento de Cercedilla y el de Navacerrada, no se pusieron de acuerdo en deslindar el monte y los dos reclaman que es suyo. Que ahí es donde viene también ese vacío jurídico que ha permitido que aquí se hiciera lo que le diera la gana a cada uno. Porque lo que no te daba permiso el Ayuntamiento de Cercedilla te lo daba permiso el de Navacerrada. Es más, aún todavía se pelean por el, por el sitio y cuando el Cercedilla pone... En término municipal de Cecedilla, ...llega a los de Navacerrada y le arrancan el cartel... ...y cuando los de Navacerrada llegan... ...y ponen término municipal de Navacerrada ...llega a los de Cedilla y le arrancan el cartel... ...lo mismo que decía de las Casas Quemadas... ...del Real de Manzanares... ...pues esas cosas que siguen desde la Edad Media... ...pues aquí Pero continúan... Mira, si y, ...y en el puerto de Navacerrada es más... ...la última, nada más llegar... ...el ayuntamiento que ha llegado ahora a Cecedilla, ...los nuevos ediles... ...en el primer pleno que han tenido... ...han dicho que van a proponer y reivindican... ...que se cambie de nombre el puerto de Navacerrada y que se llame de Cercedilla o de otra manera porque ellos se sienten ofendidos que se llame de Navacerrada porque ellos consideran que está en su pueblo. O sea, y todavía estamos en esas, esas tonterías son las que tenemos. ¿no? No, tenemos o sea, que, que... No más. Y, que Diego, para y eso, ¿eh? me lo quedo yo y monto un parque nacional. O yo que sé, una república. Yo pienso que también podemos venir los, los socioambientales de la sierra y declarar una república y que esto no es de nadie tampoco. Es una, una república libertaria y aquí montamos una cosa sensata y con una democracia realmente participativa. ¿no? Pues no sería ninguna tontería. No, o sea, no sería, levantamos no la bandera pirata y esto es nuestro. Lo ocupamos. No, no, yo lo invito. ¿Eh? estas cosas cuando esto es, esta, esta gestión pública es tan mala manifiestamente lo que hay que hacer es ocuparlo pero claro luego mantenerlo y darle uso que ciertamente a veces es muy costoso o sea que no no se puede tampoco permitir esas lindezas pero bueno así están las cosas en la y no es nada fácil gestionarlo eso sí yo ya voy avisando que muchas de las concesiones que hay van a caducar pues hay que empezar a pensar qué se hace pues posiblemente si son aberraciones constructivas como esa que hemos visto que, que, que, que se van a atrever a restaurarla que van a meter 3 millones de euros que yo no sé quién tiene 3 millones de euros ahora mismo Que están buscando vender acciones de banca y nadie tiene se, se las van a comer todas Porque no hay liquidez, porque no hay dinero Aparte que me parece ruinoso Ponen todo orgulloso 3 millones de euros, 26 puestos de trabajo pues, pues la verdad es que poco renta, ¿eh? Que con 3 millones de euros solo creen 26 puestos de trabajo Que se lo den a cada puesto de trabajo Me parece insultante, vamos o sea, Me parece insultante Seguramente que alguien se quede pegado entre los dedos mucho, ¿no? Las concesiones como lo mueves para que... Pues las concesiones en teoría tienen que ser por concurso público. O sea que en teoría si alguien quiere un aprovechamiento en un monte, eso se tiene que publicar. Zulano de tal quiere coger setas en tal monte. Bueno, pues eso sale, se publica en el tablón de anuncios, o se da difusión y todo el que quiera puede ofertar. Claro, pero ¿van a decir públicamente que se ha acabado esa concesión? Deberían. Entonces, el que tiene sus cosas, las recoge y se va Se tiene que ir y entrar en una fase nueva de concesión. ¿Sabes? O sea que. No, no puede seguir. Porque no se va y no me voy. Ah, bueno, claro, es que sí, se claro. Se pero pero bueno, entonces tiene que haber un mandamiento judicial que los pulse. ¿Entiendes? O sea que. Las concesiones además se pagan un canon todos los años, pero suele ser ridículo. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí mismo a la entrada del puerto, y ya vamos a dejar hablar del puerto, se ha tirado, se ha demolido un edificio, en Dos Castillas. Pero porque ese encima no tenía ni concesión? Porque además estaba en Segovia. Esto que veníais hablando, de los límites de Segovia, de Madrid. Bueno, pues es que ahora mismo, donde estamos, estamos en el monte de Balsaín, que esto ya de Segovia. Y allí, sin embargo, ese hotel se construyó, y se construyó ya en la parte del monte de Balsaín de Segovia. Pero lo construyeron por la brava, porque le dio la gana, porque tal, sin permiso ni nada. Y ahora que esto lo lleva gestionando ya unos años el organismo autónomo de parques nacionales, lo que está haciendo es que todas esas concesiones se retiren y se demuelan. ¿eh? que tienen como más energía, o se lo creen más, lo de la protección del medio ambiente. Claro, sí. En teoría sí. Ahí está o sea, sobre todo Organismo que... autónomo de parques nacionales sí, Cuando sí. no hay ningún parque nacional No, pero se gestiona el monte gestiona de Balsaín también. como si fuera un parque nacional Es que es lo que vendríamos a hablar ahora Ya pasamos un poco a la cara norte Podríamos seguir hablando de la cara sur un buen rato Que los problemas de la nieve artificial De las pistas, la aberración que hacen con las, con las pistas Que las deforestan, bueno, los remontes Todo eso se, En los años 90 la estación se remodeló con dinero público. Entonces allí transformaron la empresa y crearon Deporte y Montaña. Deporte y Montaña tenía el compromiso de realizar una serie de acciones ambientales y aún la Comunidad de Madrid tuvimos tratos para que a cambio de restaurar e integrar ambientalmente el puerto de Navacerrada, se, luego crearían espacios protegidos y protegerían todo lo demás y no lo hicieron. hicieron. Al final se quedó solo en arreglar los remontes y poner nivel artificial. Y las compensaciones no las dieron. O sea, fue también una estafa Pero bueno, aquí el aparcamiento este Lo que se pretendía era hacerlo subterráneo Y un centro comercial encima Joder, Y el puerto de Navacerrada Iba a ser cruzado con un túnel Que pasaría por debajo Porque ese es otro de los problemas que tienen La, la conexión de las dos partes De la zona del escaparate con la zona de la bola Del telégrafo y todo esto Pues eso les, les fastidia mucho, ¿entiendes? Porque no tienen ningún remonte Ni tienen nada que cruce de lado a lado no Pero claro ya digo, como luego es una aberración, bueno, de entrada es una aberración colocar una estación de esquí en un puerto. ¿Qué sucede? Que en el puerto la infraestructura de llegada ya estaba hecha, la carretera ya estaba hecha, y por eso era barato. Por eso se hizo la estación de Nava y la de Cotos. Pero realmente, si uno ve las estaciones de esquí como están hechas en otros sitios, están hechas en valles y además en cara norte. Porque la nieve nieva más y permanece más, pero no en un puerto y además con un 70% de la, de la estación de esquí que está hacia el sur, que está hacia Madrid. ¿Entonces pondrías Valdesquí como mejor ejemplo? Dentro de lo malo es mejor que Navacerrada y que Cotos. O sea, si hubiera que hacer en Madrid alguna estación de esquí, Valdesquí es la menos mala. A ver, la menos mala deportivamente y pluviométricamente También es una aberración. O sea, porque está igual en cabecera de valle, en un sitio que nieva poco, pero si alguna estación pudiera ser en algún momento mínimamente rentable, es Valdesquí. ¿Valdesquí ciertamente. Es privada, ¿no? Sí, es Valdesquí es privada. Y es más, luego contaremos historias de Valdesquí. Pero bueno, ya cruzamos a la cara norte y hablamos del Pinar de Balsaín. Bueno, pues el Pinar de Balsaín, míticamente, pues se dice que lo plantó Felipe II y que es Felipe II pues que tenía mucha sensibilidad porque mandaba hacer estos bosques. Originariamente se piensa que este bosque podía haber sido de roble. ¿Eh? Y que la vegetación que aquí le pregaría sería de rebelde. Están en entredichos si el pino es 100% introducido o ya lo había. Bueno, dicen que posiblemente viviera pino, pero no sería la vegetación dominante. Bien, cierto es que está documentado que Felipe II lo mandó plantar o cuidar y cultivar, pero no es porque fuera ecologista, porque estos pinares era como podíamos comparar ahora tener centrales nucleares. Porque gracias a las centrales nucleares tiene su uranio y tiene la bomba atómica. Pues esto es lo mismo. Había que tener bosques, porque estratégicamente es con lo que tú construyas barca y con lo que podías tener una flota, con lo cual hacer y mantener un imperio y comerciar y demás. O sea, el país que no tenía bosques no podía tener barcos y demás. Los árboles más centenarios, los mejores bosques de España, están en el fondo del Atlántico, en la Armada Invencible y en todo eso, pues gastamos ingentes cantidades de madera, porque no toda vale, o sea, aquí se, des se desperdía mucha, y hasta finales del siglo XIX, muchísimos bosques los gestionaba la marina. Es más, había almirantes de bosque que cuando se jubilaban del mar, del barco, se les delegaba, o sea, los primeros ingenieros de monte fueron almirantes, fueron ingenieros navales, ¿eh? que decían hay que cuidar estos árboles, cuidarlos de esta manera, porque este, bar, este este árbol vale para esta pieza del barco y este para otra. Y de hecho, los pinos de balsaín, el pino silvestre se usaba como mastelero, se cotizaba muchísimo para los mástiles de las velas. Crecen muy rectos, tienen mucha resina, son imputrescibles, aguantan mucho la, la humedad y eran muy cotizados como mástiles. ¿Eh? y por eso esos pinos centenarios que se crían en este en este pinar que es de los mejores de españa en cuanto a madera de, de este tipo de, del pino silvestre ¿eh? bueno pues eso era felipe II. felipe II era un militar era un visionario que lo que quería era tener ese recurso de, de madera y bueno pues en el pinar de balsaín ya pasando un tiempo se usaba sobre todo como zona de caza, bueno, tiene muchas historias, pero ya viniéndonos a la modernidad, contaros que en los años 70, en la dicta blanda, ya cuando murió Franco, hubo en la época de la transición, mucha gente que veía que se caía el régimen y se le caía el chollo, porque iban a, a, a verse que las cosas iban a tener que hacer con más transparencia, la democracia empezaba a poner las cosas en su sitio, les pintaban mal, pues hubo muchos golpes de, de intentos de especulativos y de tal. Y uno de ellos fue, aquí, en este pinar que veis tan maravilloso, construir un embalse. El 20 el 30% de este valle hubiera quedado inundado. En los asientos, en la parte baja, eh, por debajo de la Boca del Asno, antes del pueblo de Alsaín, ahí estaba previsto en el 76, se quiso construir un embalse que iba a tener un, un muro de 40 metros de alto. La carretera actual hubiera quedado inundada. Hubieran tenido que hacer otra carretera nueva a más altura, porque querían un embalse para dar agua a Segovia. Segovia tenía que crecer, había que hacer un embalse, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos plantamos, esa fue una de las primeras luchas ecologistas. O sea, sin... Bueno, digo ecologistas que entonces no sabíamos ni cómo se llamaba eso, ¿no? o sea, Pero gente montañera, gente de adena, gente tal, eso sí, por libre. Aquí vinimos sin respaldo de nuestras instituciones. La Federación de Montaña era un tentáculo del Frente de Juventudes, de, de, de, que era quien mandaba entonces. O sea, todas las instituciones deportivas estaban controladas ...por la falange, por la Oje y demás, o a sea, los directivos de la federación... ...pero bueno, yo andaba ya por allí, ya se había creado una comisión de medio ambiente... ...en el año 73... ...y bueno, pues ahí andábamos intentando hacer cosas... ...y eso sí, vinimos sin respaldo de nuestras instituciones... ...y se paró este embalse... ¿sí? ...hicimos acampadas, les, les quitamos los mojones... ...les estropeamos la obra, nos perseguía la Guardia Civil por dentro del Pinar... ...y así estuvimos un fin, maquis, un fin... ...sí, sí, un maquis totalmente, o sea, es que es lo que hay que hacer... ...es lo que hay que llegar, o sea, a ver, sin violencia, sin matar a nadie... ...pero vamos, yo propongo, el ecotaje es lícito, es ese, éticamente, es mucho que mm, le quiero hacer el vamos, os puedo, os, os le puedo, le pues os puedo contar. Ahora que ya he prescrito, os puedo contar una docena de acciones que tuvimos por la sierra en aquellas épocas, eh, o sea que, <risa> así que algunas, pero curiosísimas. nos lo pasábamos en grande. Bueno, pues ese embalse se paró. Ese embalse se dijo, no pueden talar pinos de 500 años que iban a talar. Claro, qué sucede? Esa madera de esos pinos se le vaya a llevar gratis. Porque como iban a hacer un embalse y se iba a echar a perder, pues, o alguien, o sea, ahí va a repartir dinero, gente corrupta del patrimonio nacional, maderistas, no sé qué y tal. O sea, en realidad y además el negocio era, era ese, hacer el embalse, ¿no? O sea, si luego valía o no valía, ya se vería. Al final sí, el embalse se hizo, pero aguas abajo de la granja, que es el agua un poco más sucia y demás. Y eso sí, Segovia ha tenido que abastecerse de agua de pozo durante mucho tiempo. O sea que, pero bueno... ¿El agua del pozo? De agua de pozo, de agua de, de acuífero, o sea que... Pero es de calidad, no, no tiene ningún problema. Claro. Lo que pasa es que Segovia, fijaros que hasta bien temprano, el siglo XIX, se abastecía todavía del acueducto, que se coge aquí. O sea, el acueducto empieza aquí, en el Pinar de Balsaín también. O sea que el canal que luego va y como era tan caudaloso y tan abundante, Segovia está un muchísimos siglos abasteciendo del agua del acueducto. O sea que ese monumento que se ve ahí tan maravilloso, bimilenario ya, es que tenía uso. Es que, ama, es que lo más curioso de todo eso es que hasta hace bien poco ha llevado agua. O sea que ya se quitó el agua porque estaba mmm, perjudicando, tenía muchas fugas y demás. O sea que... Bueno, que casi seguimos, ¿no? Porque si contamos, seguimos contando aquí más cosas, ya nos damos la vuelta y lo dejamos, ¿no? Queríamos hacer otra parada, por lo menos...